Gracias. No. la no. a todos los amigos de Race Room Spain, a todos los aficionados a Racing Racing, a la a esta nueva edición de, de la Jamba Trophy que hoy nos hemos desplazado hasta el mítico circuito de, de Laguna Seca y damos la bienvenida a nuestro colaborador a Ariel Zatoni. Buenas noches Ariel. Hola qué buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues nada, aquí esperando que esta esta handbag nos dé nos dé un poco de emoción hoy contamos con, con la baja de de dines de marco que es este chico que lo gana todo ha tenido problemas con con su ordenador y, y ha comunicado que no va a poder correr con lo cual pues quizás hoy tengamos algo de, de emoción en la parte alta ¿no? de, de la parrilla y una pelea más más igualitaria, ¿no? Sí, sí, quizás. Y... No y te iba a decir que lo de la con lo de la diversión va estar asegurada con el tema de la una seca. Ah, bueno, sí, sí, sí, sí. Este, A mí personalmente uno de los de los circuitos que más me gusta porque no es muy largo, tres kilómetros 600 algo tres tres y medio, algo así y um y nada eh, muy cortito y luego tiene ese mítico sacacorchos que tiene su misterio eh, vamos yo no consigo hacerlo bien todas las veces o sea, algunas y sí otras no no no, sí, no es... Tengo, pasa todo. Es, es un tema que tiene que estar bien ahí seguro de ¿no? el frenado y, y sobre sí. todo frenar derecho no porque donde el auto un sí. con inclinado bueno, sí aparte al... que, es, que siempre tienes te la, sen la, sen no, la sensación de que tienes una especie ahí de, de, de inercia y parece como que el coche gira hacia la izquierda y luego hacia abajo como es una cuesta abajo parece que se va solo que no sé que, que claro tienes que controlarlo tú entonces es una sensación muy muy rara pero a mí me me, me agrada me gusta sabes o sea, me gusta mucho esa curva sí o sea, es, es muy divertido sí tal cual tenés que te digo, te repito, tenés que llegar como armado, con el coche seguro, porque donde trastabillas un poco, venís medio inseguro, o con, o con el volante un poquito torcido, querés frenar y sí. donde se te ya. mueve la cola para un costado, no ya, lo Y además, que dependi dependiendo de la categoría que, que con la que estés corriendo, también cambia, claro. No es lo mismo con un bicho como estos GT2, estos BMWs, los M3, que, que yo que sé, que con un Fórmula Junior o un, un NSU. ¿no? Que... o un Porsche Carrera que no giran nada entonces claro sí, tal cual y más, más que nada también una tracción de trasera ¿no? como eh, no sé son, son diferentes tipos de coches la, la curva es difícil pero bueno y como decir con estos monstruos ahí llegar a, a 260 sí, sí, 250 sí. y pico ahí sí, es sí, complicado sí. Bueno, pues vamos a ver un poco a ver cómo va la clasificación. Recordamos eso, que, que Denis de Marco, eh, que ha sido el ganador de las tres carreras anteriores, no, no está hoy presente, por desgracia. Con lo cual, pues vamos a tener aquí un grupito de, de estos cuatro o cinco pilotos que siempre están detrás, que son Estefano Sanoni, eh, Sebas Carres, Mateo Dentella, gatel que siempre están ahí en, es, en esa segunda tercera posición y quizás hoy pues, pues podemos tener un poquito de lucha arriba, que es lo que hemos hecho en falta. Debido a ese dominio tan aplastante de, de, del italiano eh, de Marco. De momento vemos que, que la pole la tiene Stefano Sanoni con 1.22.1 a dos décimas. Cristian Balselli, eh, Fabiano Cremaschi a 1.22.3.5, muy pegado al segundo. Max Lorente acaba de marcar 1.22.5 y eh, Bertoncini eh, 1.22.5.50. Ya vemos. Que de todo modo los, los italianos siguen ahí, ¿no? Eh, cuatro primeros de, de cinco. Sí, ah. tal cual. Sí, sí, sí. Esta tendencia no, sí, sí, no bien, baja. Aquí viene muy fuerte y tal. Ahora vemos que, que en, la, en la cuarta posición se ha colado tu compatriota, eh, el argentino terminando, ese que el es terminando. 122-4-7. Vamos a ver si damos un poco de, de, de color y variedad, un poco la parte alta, aprovechando las bajas de. De, pues, de, de, de Simón Amir, que tampoco tampoco está hoy, y de en de, de, de este marco. Vamos a ver qué más. Eh, pues vamos a repasar un poco la parrilla. Pues nada, a partir de en P7, el brasileño Pedro Magalláes, octavo Sebas Simón brachas noveno, Mateo Dentella, décimo, Roberto Gil, eh, uno de los miembros de la organización. Décima posición, Antonio Torrente 12, Margatel 13, eh, nuestro Beni, Crestón particular, Fran Machuca en P13, 14 ahora, Marco Gali 15, Aymar Cano P16, eh, Jesús Huerta, el Fan Riesstein y también miembro de la organización, pues en P17, Mozart 18, José López 19, le siguen Geto Quetrona, David Serras, Juan Ramón Mesas, Marcos Agriocca, Antonio Aguilar, pues, que son muchos hoy, 34, creo que 33 sí completo ¿eh? como siempre <risa> como siempre muy muy muy bien y y, y muy muy llena no eh, esta esta parrilla vamos a ver vamos a vamos a, ver. a ver si nos subimos al, al cockpit de de algún piloto a ver Perdón. a ver si eh si podemos seguir un poco Nunca encuentro la cámara ah, aquí está vale pues precisamente Estefan sanoni está ahora acercándose al sacacorchos esta curva izquierda es tan difícil y de bajada que es súper fácil también pisar el piano y que te, te borren la vuelta no que te anule en el tiempo y ya se dirige hacia la penúltima curva que pasa la entrada a boxes. Va calentando neumáticos, última curva y ya se dirige hacia la recta de meta para pasar por meta y vamos a ver esta vuelta lanzada que tal le va al italiano Sanoni. Vale, está haciendo la horquilla de Andretti. Aquí segunda acelerar. Irá hasta tercera, cuarta. Aquí baja tercera, pasa por debajo del puente. Tercera otra vez, bueno, está jugando cuarta a fondo. Y al final de esta semirecta, pues ya afrontará la subida hacia el segundo sector. Allá. y ya la subida hacia el sacacorchos vemos que tiene un piloto delante que igual le va a fastidiar la vuelta venía bajando uy uy uy nada nada efectivamente el, el piloto que iba delante ha trompeado en el sacacorchos le ha fastidiado la vuelta a Sanoni pero bueno sigue manteniendo esa pole por apenas cuatro décimas con su compatriota chino 1.22 14 y su compatriota a 0.44. y acaba de, de de hacer la pole, de levantarle esa, esa vuelta rápida a Sanoni. No hemos equivocado de piloto, tenemos que haber enfocado a y pero bueno, quedan tres minutos. Todavía da tiempo a, a los pilotos a, a intentar de nuevo eh, un ataque a la, a la pole. Vamos a ver si hay suerte. Estamos viendo que los pilotos españoles están flojitos. Veo ve mucha banderita por arriba, pues hecho los italianos, argentinos, la bandera de Perú, de, de Jesús Huerta, magalláes brasileño. Pero, pero los españoles muy mal, muy flojitos. A ver si remontamos un poco. Somos sí, muchos pero que... estamos abajo. Eh... Sí, Gaté, Machuca, Geto, Torrente, Hill. sí, pero ya empiezan eh, el... estar un poco más arriba, están todos juntos ahí. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gusta mucho que haya variedad, ¿no? De... Porque quiere decir que, que bueno, que... que nuestros campeonatos atraen a gente de todo el mundo que, que no vienen aquí solo por el hecho de... de que lo hacemos españoles, que eso es lo de menos, ¿no? Entonces me gusta mucho, pero sí, también el orgullo sí, patrio sí. me pica, me gustaría ver ahí a, a Fran Machuca <risa> ahí, ahí luchando por la un O a Roberto, o a no, y, y, Igualmente, si te fijas, hasta Gatel, que es el 18, están en un segundo. ¿no? Así que. Sí, eso bueno. Eso es. Caso, nada, ya. Sí, estamos hablando esta de. Que la, es la vuelta está en 1,20 poco, 21, 22, muy bajos. Bueno, 22, y en... Precisamente, mira, ahora por, por comentarlo, Max Lorente. De Virtual Resignirona acaba de auparse a la, a la segunda posición. Nada, media décima de apenas de por de, Fab... nada, sí. de Fabiano Cremaschi. Así que lo que hablamos es que está muy, muy, muy competido. Vamos a revisar un poco cómo está el chat de, de YouTube y vemos aquí que, es, que está Simone Ugolini, Forza Balas. Pues nada, chao Simone. Gracias. Pues nada, aquí están mandándole ánimo a los pilotos de, de Balas, esta legión italiana que tenemos por aquí. Y en el canal de, de Twitch vemos aquí a nuestro amigo Fran Navarrete. Un poco aquí dando ánimos a Antonio Aguilar y a Torrente y diciendo path power, ¿no? Andando ánimos a la gente de, de pedal a fondo. Y bueno, vamos a ver cómo finaliza esta. Esta última vuelta viene, viene y bajando, ¿eh? vaya a afrontar la. La última curva viene bajando una décima y media. Está a unos 70, no sé si va a llegar, vamos a ver. Pero bueno, quedan 40 segundos, será un golpe de efecto si recupera la pole en esta última vuelta. Y no sé si le va a alcanzar. ¿eh? Ah, por 16. Sí, sí, sí, sí, que se ha quedado he a nada. Bueno, por lo que hablamos, eh, ya empezamos a tener esa emoción. Eh, la parte superior, ¿no? Tenemos allá a Fabio Quemarchi, Fabiano y que, que ha hecho la pole con 1.21.977 977 y a 992 estefano Sanoni, muy, vamos, apenas nada. Max Lorente eh, cierra un poco este podio de la, eh, de, la de la de la quali, 1, 22, 27. están todos en una décima. Verstappen Chini un poco más lejos. Le sigue terminando Cristian Balcelli, y Mateo Dentella. Framachuca se ha upado hasta la octava posición, Jesús Huerta noveno, pero Magallés décimo, Sagrillo 11, Sebas 12, Bracha, Gali y a los españoles, Roberto Gil en, en, en la decimoquinta posición. Y bueno, pues pues nada, ahora tenemos tres minutos de warm-up, un poco para que los pilotos pues, se relajen y después de, de esta emocionante cuali. Y... Y tomen un poco de, de contacto más tranquilamente con la pista y haga alguna última prueba, quizá algún reglaje, ajustar el. Y de paciencia, sobre todo. Sí, sí. Que es el largo, la pista warm -up, De hecho, yo el warm-up, si no tengo nada que, que ver de reglajes, porque tampoco los domino, o tengo claro el, el consumo, no salgo. Lo aprovecho para relajarme. O sea, eso después de una cual y 15-20 minutos ahí, un poco de, con un poco de estrés. Pues yo termino mi quali, y si no tengo nada que revisar del coche. Esos tres minutos de relax. Un poco para ver cómo te planteas. Sí. Cargar, ves otros pilotos, le echas un ojo sí, a la Además que son 50 minutos, que es una pista que sí, no te da respiro tampoco. No tenía ni una recta como para aflojar un brazo, por lo menos. Sí, sí, sí. Es, es, efectivamente, que... es, un, es un circuito tan corto que, que no tienes un descanso, efectivamente. No es como sí. Spa, ¿no? Cuando, eh, spa cuando pasas el... Eh, joder, ¿Cómo se llama la curva? Está tan famosa. Eh, o Rouge. o Rouge, Pues ahí, es, efectivamente, es, eh, está la resta está de Kemen, sí, que. Sí, ahí tienes. 20 pues como tienes. Para... tienes 20 o 30 segundos que bueno que puedes hasta descansar la vista. Um... Y como para sacar la mano por la ventana. <risa> no hay nada. <risa> Cada 3 segundos tenés que friccionar sí. el brazo para. para Vamos mirar, a aprovechar para, para repasar cómo a ver cómo está la clasificación de, del campeonato. Y bueno, pues vemos que, que el líder es Estefano Sanoni, con 273 puntos seguido a Denis de Marco. Recordar que Denis de Marco empezó el campeonato una carrera más tarde, se escribió tarde, y además hoy no va a competir. Entonces esto es una oportunidad para Sanoni para afianzar ese liderato que venía recortando vamos como un tren expreso Denis de Marco y un poco tener un respiro. Pues eso, los dos italianos primero, después eh, tercero Sebas Carres, Mateo a cuarto, Margatel quinto, Aymar Canos, eh, Sebas fabregat De Vista Serra, nuestro amigo de eh, Víctor está empatado ahí con 184 puntos en esta posición, Modes, eh, el organizador de, de este campeonato eh, y buen amigo en novena posición, Juan Ramón Mesas décimo, Roberto Girón décimo, bertoncini Chini, Cremarchi, José López quince marlorente 16, y 17, Fran Machuca 18, que aceptan abajo Fran, no lo entiendo. <ríe> Simón Bracha 19, Alfonso Cachón también de la organización, en posición 20, que tengo que tronas, que nos ayuda a diseñar, ¿no? Las carátulas y los vídeos. No le sé, no tiene una ayuda. En 21, 22 Miguel, 23, Sagliocca, gali Diurka en P25, que hoy no me suena haberlo visto, no sé si estará. Pedro Magalláez en P26, Miguel Veloso 27, Andrés Bauer 28, el amigo Bauer. Eh, Aguilar en 29, Trenzano 30, 31 Torrente, 32 Bello Calero, 33 Huerta, Rafael Gómez 34 y Federico Banger 35. Vamos a, a volver a, a la, la carrera, la, que, la, que quedan 40 segundos para. Para que se dé la salida y vamos a ver a ver qué tal se da la salida. A ver cómo se porta en la primera curva. Bueno, la primera curva que es esta sí semicurva rápida izquierda. Pues no creo que haya mucho problema, pero sí que en la primera en la primera chica, la, la, la horquilla de Andretti, ahí, esa es muy delicada, es muy lenta. Hay 33 pilotos, creo, 34, y ahí puede ser, vamos, si no van con prudencia, puede ser una masacre. 33, 33 sí, personas. la primera vuelta. Siempre. siempre es con cuidado. Siempre. Sí. Pero bueno, esperemos que no pase nada. Ahí fueron. Pues ahí salen efectivamente. Y de momento parece una, una salida bastante limpia. Van a afrontar esta esta horquilla de Andretti, esta cuba tan delicada. Vamos a ver. Y de momento, la verdad que, que bastante bastante bien. ¿no? Eh, los coches se han ido estirando un poquito. Eh, van todo, hay muchos paralelos. Buscando su, su espacio. un sí, no, momento, momento, muy muy bien. ¿eh? Bueno, pues aquí vemos a, a Sanoni. Un poco en esa que salía segundo, pues manteniendo esa posición y, y persiguiendo a su compatriota que marche ya se dirigen hacia el sacacorchos vamos a verlo desde el punto de vista de el cockpit de, de sanoni esa cuba a derechas y luego a izquierdas perdón izquierda a derechas de bajada max lorente que está ahí acosando a al eterno sanoni y van a afrontar eh, pues el último sector y bueno de momento pues parece que, que muy tranquilo todo se va a completar ya la primera vuelta y nada pues no hay no, no se ven grandes variaciones en, en la cabeza que el maxi Zanon y zanoni lorente los tres primeros pues siguen manteniendo las posiciones de cual y bueno vemos que machuca que estaba octavo creo que yo la décima la Gallais también andaba por ahí noveno y ahora está 12 bueno, vamos a ver. Se, se mantuvieron todos por ser la primera vuelta. La pensaron bien. Por sí, el sí, tiempo sí. que queda. Digo, desde luego. Eh, desde luego que no sí. Eh, ha, habido, veces, ha sido una salida muy, muy prudente. Cuando digo prudente no me refiero a lenta, pero sí, sí que, que, bueno, la gente aquí hay gente muy limpia. Gente que, que cuida mucho su comportamiento en pista. Y se ha notado. ¿eh? Era, era muy fácil en esa horquilla lo que andretti a verla verla liado como decimos por aquí vemos algunos pilotos que se están saliendo por, por la escapatoria de antes de, de, de detrás del túnel antes de llegar a, a el sacacorchos y la verdad que es que es un circuito que con esas escapatorias de arena pues pues permite que un coche de que un error se pueda rectificar es difícil darte con un muro y tener un problema de romper suspensiones aerodinámica puede darse claro pero bueno es es un circuito bastante abierto no la, la, las escapatorias son muy amplias hay bastante distancia hasta los muros entonces bueno, pues un error se puede se puede recuperar ¿eh? sí hay, po hay pocos lugares hay pocas curvas que uno no sé. se puede Salir de golpe y, sí, sí, y, y darte con un muro, ¿no? tener un muro enseguida. Ya, ya vemos pues, que la, las escapatorias son, son muy amplias. Vale, vemos que Jesús Huerta. también amigo Jesús está en octava posición. Esto es más, más normal. La, la semana pasada comentábamos que tenía algún problema con, con los pedales, creo que era. Pero hoy parece que, que ha conseguido solucionarlos y está dando pues eso está dando ahí el 2 de pecho en esa octava posición vamos a vamos a enfocarle vamos a ver aquí aquí vemos cómo va persiguiendo al al, al BMW multicolor de, de Cepeda terminando lo tiene a menos de un segundo ya que están entrando ya en el en el tercer sector para ya encarar la última curva que nos deja en la recta de meta. Pero bueno, vemos que Fran también eh, está también acosando a, a Jesús. Que de hecho lo acaba de pasar. Sí, lo, acaba de, lo acaba de pasar. Vemos ahora desde el coche de Jesús como cómo tiene delante el BMW amarillo que, que conduce, que pilota a Fran. Bueno, el Fram, pues eso, un poco remontando. Vamos a ver si, si nuestro Bernie en particular tiene una buena carrera, que se la merece. Y consigue acercarse a las posiciones de cabeza. Pues nada, comentar de este circuito, que nada, que, que es un es un circuito mítico, ¿no? De. de bueno, de del Motorsport, tanto de de automovilismo como de motociclismo aquí bueno pues han corrido eh, casi todas las categorías ¿no? de, de moto GP y del de, resto de categorías de motociclismo y, y es también un pues un circuito muy usado pues en, también en Superbikes en, luego los campeonatos americanos típicos estos de la IMSA, la CART, la indy también la, las series americanas de, de Le Mans. Y pues un circuito que es del año 57, o sea que tiene ya eh, 60 años. Por ahí. Está todo todo un clásico. Y bueno, Toda la hay. historia, tiene... sí, sí, sí. A mí me encanta el circuito. Sí. Es una pena que, que, que nunca haya albergado un gran premio de Fórmula 1. Y creo que, que no, por lo que he leído, tuvo la oportunidad en el año 88 porque hubo algún problema con el Gran Premio de Estados Unidos, el circuito que lo tenía tuvo problemas. Entonces ofrecieron Laguna Seca, que, que a la federación, a la FIA le gustó mucho, pero le vieron el problema de que, que era un circuito muy pequeño, que estaba muy lejos de cualquier ciudad grande y que al final como que iba a tener poca audiencia ¿no? de presencial, de público, iba a haber pocos espectadores en, en pista. ¿no? Entonces lo, lo, lo descartaron por eso. Hubiera sido, hubiera sido bonito el Gran Premio Sí, habría que ver, la verdad que desconozco si, si están preparados para recibir la Fórmula 1. En pero, principio, bueno, cultura, en el año lo En esa época han cambiado <risa> mucho, ¿no? Las normas, ¿no? Pero en aquella época sí lo estaba, porque, porque claro. se les consideró. Ya digo que el criterio para no para no aceptarlo fue un criterio comercial. O sea, es, de, es que las, las ciudades grandes están muy lejos. Los espectadores van a tener que desplazarse muchos kilómetros, encima hay pocas gradas, hay, ¿sabes? Fue un, todo un tema claro. comercial y marketing. Sí. Pero técnicamente en ese momento sí cumplía sí cumplía con la norma. Y, uh, y eso, que, que, que hubiera sido bonito, porque tú imagínate en Fórmula 1, además de los 80, ¿no? de la era turbo, cuando Alem Pro, ayrton Senna, con esos monstruos de mil caballos. ¿eh? Eh, bajando el sacacorcho, no me lo imagino, es que, eh, te... una vuelta con eso. Uh, pero ni eso. acá, te digo. Ni ya, ya, pero aquí ya hubiera sido, ya en este circuito hubiera sido la bomba. Imagínate eso, pues no sé, Nelson Piquet, Nigel Mansell, todos estos grandes pilotos, con esos monstruos de la era turbo, vamos, no quiero ni pensarlo. No, no, llegar, bueno, si estamos hablando del sacacorchos, llegar a, a 250 con estos coches, no me imagino con el Madre, ese. Es una locura, es una locura. Pero bueno, pues nada, llevamos ya casi nueve minutos de, de carrera, ya llevamos por la vuelta 6. Y vemos que en cabeza pues se sigue manteniendo un poco el, el orden de salida. Vemos que, que está Fabio, Fabio Clemarchi seguido muy de cerca por Sanoni a tres décimas, van a pasar ambos ahora por, por Meta. A continuación. Tenemos a Max Lorente, que le sigue Bertoncini. En P5 tenemos a Valseli Mateo Dentella, otro italiano en P6. Los de, de seis primeros, cinco son italianos, como siempre. El argentino terminando en P7 con este BMW este, este multicolor. Machuca, Fran, ahí gusta. está. Sí, me encanta. <risa> Vamos, si yo me regalan ese coche, lo primero que haría sería será llevarlo al taller a pintar. <risa> lo primero. Sí. Bueno, seguimos... Y, y acá viene Machuca con el amarillo. Ese el, me gusta el, bastante. El, más. Él el, el, el elige el amarillo porque es el que más anda. Sí, sí, claro. Es que <risa> la pintura, <risa> la, la gente no lo sabe, pero la, la pintura amarilla pesa menos. Mira. <risa> es más aerodinámica, es pues genial. Y adelgaza, además. si sí, si sí, te subes una horita en un coche amarillo y bajas más delgado, has perdido peso. Pues nada, aquí vemos que, que efectivamente que Fran ha recuperado esa octava posición, ha remontando. Y está ahí, pues nada, muy pegadito a cinco décimas de, de CCC seminando. Bueno, pues a continuación tenemos al brasileño Magalláes en P9, Margas del P10, eh, Marco galli el italiano, en, en la posición 11, y Marcano de siempre y Clavats en la duodécima. José López, compañero de equipo en 13. Marcos Agloca le sigue y Sebas Carres es 15 y modest lo tenemos ahí en 16 posición, a un segundo de, de Sebas Carres. Juan Ramón Mesas 17, David Terras 18. Antonio Torrente que está ahí a punto de en un paralelo, a punto de adelantar a David Terras. Vamos a ver si David la aguanta la apuesta y vemos que tiene el interior Antonio, Antonio Torrente. Y vamos a ver ahora que ahora viene la Cuba a contramano, pero no, parece que, que consolida ese adelantamiento torrente y, y consolida esa, esa posición. vigésimo Roberto Gil, ha caído bastante, está un poco más arriba. Y el que se ha subido es Andrés Power que estaba 27-28, y lo tenemos en P-21, ánimo Andrés, José Bullosa, 22, Antonio Aguilar, 23, Alfonso Cachón. El encargado del hierro en RRS de todo el hardware y de la, de la web en P24, Carlos Bellocalero 25, en 1 Miguel Portugués 26, que Jesús Huerta que ha debido tener un plea porque estaba en P8 y aquí lo vemos que ha caído hasta P27. pena hablando Antonio Merino eh, P29, Gueto que sí. Tronas 30, Rafael Gómez en. El... La posición 30, 31, Federico Sbanger, sebas Faberga, 32, y Simónis bracha que lo vemos ahí en, en boxes, que, que ha abandonado, en la posición 33. Y nada, pues, bueno, y ahí tienes tu, tu pedido, Enrique, los cuatro adelante pegadito Sí, sí, <risa> esto, esto es un poco lo que lo que yo echaba en falta. Hombre, siempre, a ver, siempre está bien ver a un piloto dominante que Lo hace todo bien y que, que lo ves y, se, y te quedas boquiabierto, no babeando como es Denis de Marcos, Simón O'Meal o, o, o Ale Fernández o Diego Lisaso. Estos pilotos que, que, o Azcona, que, que corre con nosotros la, la, la, la Corona Champ, no y que es piloto profesional ¿no? de, de con, con los Cupra y los ves y no fallan y, y van siempre a tope. Y, y, y bueno, pues es un espectáculo verlos, pero también. También nos gusta ver estas luchas, ¿no? Como estos cuatro primeros que se están jugando en un segundo menos eh, la carrera y que, que, que aquí cualquier fallo va a ser determinante. Y bueno, pues realmente están todo. pegados. Sí, sí, sí, están ahí todos en menos de pues, un segundo y medio, dos segundos. Lo que sí vemos es que se han distanciado de, de del quinto, de Cristian barselli que está como a cuatro segundos, el, el de terminando, luego Machuca. Ya lo tienen un poco más difícil. Ya están a 4 o 5 segundos. Ya no sabemos si al final, igual con un tema de gestión de neumáticos, pueden acercarse. Y que los de delante quizás sufran, porque quizás que si van a un ritmo muy alto, pues castiguen la coma. Pero bueno, ya lo veremos. Aún es pronto. Aún no llevamos ni 15 minutos de, de carrera. Tempranito. creo que igual. Gastarán un montón de neumáticos en ¿no? la pista. Súper exigente en cuanto sí. al desgaste. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner un poquito el mapa. Vamos a ver un poco ahí, pues efectivamente vemos ahí en el lado derecho a estos cuatro primeros pilotos y nos podemos hacer una idea de, de los próximos que están unos de otros. Y ahí también vemos la distancia con el siguiente grupo: de Balcelli, Dentella, terminando eh, y Fran Machuca, que se están. Se están espaciando un poquito entre ellos. Luego Magalláes, Marcatel, Marco Gali, y luego otro grupito eh, a partir de la posición 12. Y bueno, pues al final, eso, lo, los, los pilotos se van aparejando ¿no? en, por, eh, por ritmo, por velocidad, y van a encontrar a su compañero de baile ¿no? con quien luchar y, y divertirse, porque al final, lo divertido de esto no es Corresol, es siempre estar en un grupito y, y estar luchando, ¿no? Sí, mantener el ritmo para estar expectante también. ¿no? Para ir avanzando de a poco. Eso es. Como Eso siempre decimos, sí. una carrera larga. Sí. sí. Bueno, pues aquí estamos enfocando a, a Fran, que vemos que está al mismo bastante tranquilo. Tiene. Tiene a Magallá es a tres segundos y por delante a al Argentino terminando. Vamos a, vamos a subirnos a su coche a ver cómo a ver cómo afronta el, el sacacorchos lo vemos terminando la subida reduce giro a izquierdas contra volante a derecha a acelerar a fondo y bueno pues muy bien como siempre Frank, muy bien, como siempre y bueno pues ya va a afrontar la recta anterior meta curva y pedal a fondo para seguir su persecución a este grupito que libera dentella, cheminando y balserio ni a con ver... ritmo franeo eh, porque le está descontando a eh... los de adelante. Sí, sí, no, sí Fran eh, ha hecho carreras buenas en este campeonato y donde cuando no ha estado arriba realmente ha sido yo creo por por mala suerte no sé si algún día tuvo algún problema de, de combustible y otro pues algún incidente pero sí sí le, se le da bien bien este coche y, y este circuito qué raro de combustible no creo no, ah, no creo. sí verdad <risa> sí. bueno últimamente está aprendiendo eh, anoche estuvimos echando hay unas ranke y eh, Corrimos con, con los GT3 en Silverstone. Y estamos calculando el combustible. Creo que fue Roberto que dijo 65 litros. Y dijo: No, no, yo voy a poner 70. Digo, no me lo puedo creer. Y no le alcanzó. Sí, sí, no. no. Sí, sí, no sí, le alcanzó, sí, sí, pero que lo normal hubiera sido: Bueno, 65, eso es mucho. ya, ya le quito. Ha sobrado, cuatro, no, no. Claro, claro. Le quito 4 o 5 litros. Bueno, pues vemos que también hay pues otras, otras competencias por detrás. Vamos a enfocar a otros pilotos. Aquí tenemos a este grupito que, al que va persiguiendo Marcos Aguilioca, que va detrás de Marcano y José López, ambos miembros de, del equipo Sin Racing Clavats. Van a pasar por meta. Y bueno, estamos cerquita en la décima y media. Vamos a ver cómo afrontan la horquilla de Andretti pues sigue manteniéndose detrás de, de los pilotos de Simplabach. Saclucca uh, le está metiendo morro. Uy, pequeño toque y pues mira, ha salido perjudicado él precisamente. Es el típico toque por detrás, sabes, Ariel, que normalmente el de delante se desequilibra y pierde el control. Pues aquí ha pasado al revés. Ha dado, sí. ha dado el piloto por detrás y se ha desequilibrado. Él. Eso le llamo yo karma. Sí, por no empujarlo quizá apretar un poquito más el freno y sí. se te cruza Es que estaba se se muy, muy muy muy pegado, estaba pues sí. quizás demasiado cerca. Venía muy justo, sí. sí. Sí, Bueno, pues aquí vemos también a Antonio Merino, que también está en una posición poco habitual para él. P26, estamos acostumbrados a verle más arriba. Y bueno, pues aquí vemos que va a adelantar a al Portugués eh, Nuno Miguel y vemos efectivamente que ya le, le ha pasado ahora tiene el interior para afrontar la resta la recta de, de, de Reihal dirigirse al al sacacorchos y parece no parece que no Miguel se la quiere devolver pero bueno me parece mal sitio el sacacorchos para para ponerte a devolvérsela bueno parece que se han sido prudentes y bueno, parece que Antonio Merino pues está consolidando esa, esa posición que ha ganado a, a Miguel. Pero vamos a ver ¿no? cómo, cómo acaba. Bueno, parece que, que ya Antonio Merino se está distanciando seis décimas. Última curva. Recta de meta. Y bueno, parece que, que consolida sin problema esa, esa posición. Vamos a ver a Fran, que, que está ahí a la caza de. De Valselli, vemos que está ya menos de cuatro décimas. Ha tenido ahí un pequeño error el italiano. Bajando el sacacorchos. Y nada, pues entra en el, en el último sector. Franque sigue a dos décimas. Vamos a ver si en esta última curva, ante la letra puede puede ganar algo de tiempo. Se sube a la salchicha. Y bueno, parece que al revés, ha perdido un poquito cuatro décimas, pero bueno, vamos a ver si es capaz de, de ir recortándole de ir recortándole tiempo al italiano y justamente adelante de eso también hay dos grupitos de dos o sea tres sí. grupos de dos peleando sí, ¿eh? sí tenemos a terminando tu compatriota y a, y a marco dentella de y ahí los vemos también pues eso a tres décimas pegaditos luchando por, por esa quinta posición y la verdad que es muy bien. ¿eh? Lo que sí vemos por delante es que parece ya que, que Sanoni ha adelantado a Cremarchi y ha puesto tierra de por medio. Ya está casi dos segundos. Y ahora parece que la lucha ya sí, no va a ser, no ser posible. Eso es. Cremarchi este. eh, si está, está estar un poco persiguiéndole. Cremarchi del Team Balas y y de Racing Hard Italia. Aunque son italianos, pues son de equipos distintos, dos equipos muy, muy competitivos que estamos la verdad, bastante contentos y satisfechos de, de, de que corran con nosotros. Y bueno, pues ahí los tenemos realmente, los italianos, pues copando esas, ese podio. Y bueno, parece que esta lucha está beneficiando también a Sanoni, que, que ya está a dos, bueno, sí, ahí sigue a dos, dos con tres. Y claro, esta lucha, pues va a permitir alejarse un poco, ¿no? A, al líder, vemos que terminando también está eh, atacando a Max Lorente. Perdón, a, a Mateo Dentella de Parece que es a Mateo Entella. Sí, Entella. sí, sí. Eso, eso bien parejo, por eso no sí, se puede El ritmo es muy similar y aquí ya tengo cualquier despiste, una pasada de frenada, un pequeño giro no previsto y y el y el oponente se lleva, se lleva se lleva a tu puesto. Vemos que se están haciendo Sí, es que era sí, sí. O sea, andaban todos en menos de un segundo entre sí. 10-12 pilotos y lo están manteniendo. Sí, sí, vemos que, que los pilotos que están arriba pues son bastante consistentes, ¿no? Bueno, no, no, no esperamos menos de de este nivel y vemos que acaban de marcarle a Alfonso Cachón un slowdown no por seguramente por, por cortar alguna curva o alguna salida de pista algún off track mejor dicho y bueno por recordar eso que hay que cumplir los los down y bueno pues las banderas amarillas y todo todo este tipo de historias porque Race Room lo recordamos siempre se ha puesto muy serio si te marca cualquier cualquier penalti, hay que cumplirlo. Porque si no, te expulsa de la partida. es Eso suele pasar en esta pista en el sacacorcho. ¿eh? Cuando llegas un poco pasado y en vez de frenar, quieres seguir derecho, lo tomas como que. Sí, obviamente. Sí, sí, y te, te, te marca Trump, Trump, cortado, ¿no? Claro, ¿no? Por y, supuesto. Sí, te lo marcan, sí. sí, vemos que lo han marcado. Te también. marca. No, te decía que te, te marca directamente en drive Claro, claro, ahora mismo le acaba de marcar a Rafael Gómez le acaba de marcar un drive thru por, eh, por, por, por, por no poner el limitador, ¿no? En el pit lane, se ve que ha entrado a boxes sin haber puesto el limitador y le ha marcado un drive through. Y bueno, pues pues eso, que los pilotos que hay en este circuito es muy fácil hacer un off track, que te marque un slow down, pues vamos a cumplirlos porque luego vienen las sorpresas. Luego luego vamos al Discord y vemos gente me han descalificado no sé por qué bueno puede ser un bug sí. del, puede ser un bug del juego alguna vez ha pasado y lo hemos visto todos sí. porque el juego no es perfecto pero pero bueno yo yo he, yo he estado en carrera y he visto una retransmisión y he visto un piloto que le han marcado eso un drive through que no lo ha hecho y lo han descalificado y luego ha ido a quejarse Enti entiendo que pilotos que quizás sí, no sí. No, no se den cuenta que están tan centrados en el pilotaje que no se den cuenta del aviso claro. o que el crew chief no lo tienen configurado Eso para el que que avise pero deberían de hacerlo deberían de tener correctamente configurado el crew chief así como el sí, el aviso el crew chief o, o ahí en la pantalla o visualmente sale. sí sí y pero vamos pantalla, sí. yo sé de algún piloto que ha dicho pues no me he dado cuenta y creo que son sinceros algunos de ellos y que efectivamente se han dado cuenta sí. que puede ser que estén tan concentrados que, que que no, no se fijan en el cartelito que sale en una esquina de pantalla, pero bueno, pues hay que intentarlo, porque te juegas, que... te juegas la expulsión. Sí, hay que hay que como achicar un poco la bronca, ¿no? O también cuando decís, claro. pero si yo entré con el limitador, bueno, no entraste, ah, no entraste no. si te marcó no. el boxe, no claro. entraste. O no saliste, <ríe> o a la salida, que también hay que ponerlo. Hay tanta rabia que... Sí, sí. Con eso... una milésima segunda a veces tiene que frenar y pasar o pasar por el, por el box. Sí, eso está, eso está claro. Pero bueno, que tenemos que pensar que, que muchas veces, es que ayer lo comentábamos en la organización un poco, tuvimos una reunión pues con Franco, Roberto, que muchas veces los incidentes y también este tipo de sanciones, eh, por defecto todos pensamos que es de los demás, ¿no? que nunca es culpa de uno. Eh, y yo. Yo contaba mi, mi experiencia que alguna vez he ido a poner una reclamación, de un incidente, y cuando he ido a ver la repetición, yo en mi, en mi, en mi, en mi juego, ¿no? para ver, voy a ver la repetición para, para capturar el vídeo, me he dado cuenta, digo, ah, vaya, pues fui yo. Fui yo, fui yo o no, esto es un ¿verdad? lance. Es un lance, es perfectamente normal, no hemos tocado, porque pero no hay una intencionalidad, no hay nada. Y lo mismo con, con las sanciones de Drive through y Slowdown. Que, que, joder es que me la han puesto macho <risa> eh, creo que a veces hay que ser un poco más creo decir, autocríticos creo que es importante para mejorar es muy importante ser autocríticos si piensas que siempre lo todos los incidentes todos todos todos te los hacen a ti pues nunca vas a poder mejorar tu comportamiento en pista que, que ya será bueno seguramente pero bueno siempre puede aún mejorar ¿no? y, y ser aún más ejemplar ¿no? eh, y para eso hay que muchas veces pues ser un poco autocríticos y cuando cuando vas a ver la repetición verlo como si no fueras tú verlo como si fuera tu compañero de equipo y decir ah mira pues veo que aquí pues sí aquí me he ido yo no he frenado he frenado pasado no tenía el paralelo y pensaba que sí sabes entonces a me gusta mucho ese ejercicio de autocrítica a mí me ha ayudado mucho ¿eh? porque yo realmente llevo poco en esto llevo un año y poco con el sim racing yo empecé de nada y por suerte, yo entré muy pronto al Discord y pues, pues todos los que estabais ahí, tú, Tony Santa Clara, por supuesto, Fran, pues me fuisteis educando en el tema de, de la limpieza en pista y a fijarme en estas cosas. Y luego lo he ido comprobando por mí mismo, ¿no? Lo importante que es ser limpio y ser autocrítico. Claro, perfecto. Yo igualmente no. caminando por ahí, ¿eh? Los dos años y medio más o menos. No ando tan lejos de vos bosque. bueno pero, pero en resultados sí, sí va muy bien, está muy lejos. Yo ahora, yo ahora, no, yo ahora, yo ahora noto que, que empiezo a sentirme muy cómodo conduciendo y noto que estoy mejorando. Y también me lo están diciendo, ¿no? que, que parece que, que estoy mejorando. Aún estoy años luz de, pues eso, de pilotos como tú, como Fran o como Tony. Pero, pero sí me noto más cómodo. Y eso me ayuda a ser más rápido y más limpio también. ¿no? Ya no voy tan tan ansioso y tan nervioso. Ya ves que claro, bastante tampoco. más. Esas cosas de tratar de exigirte algo de que pare de más en una curva. O sí, pero creo, creo que es importante eso, el, ¿Sí? el estar cómodo, el, ¿Sí? el estar compenetrado con tu, tu volante y, y bueno, seas rápido o seas lento, pues eso te, al final te, te ayuda a ganar tiempo seguro, porque no estás no estás tan tenso, ¿no? Estás más relajado. Sí. Tal cual. Sí, bueno, vamos a repasar un poco la clasificación. Quedan 11 minutos. No me dejas hablar porque si no lo no paro de hablar, que no me gusta apenas. <risa> <Adele>. <risa> me cuento sí, mi vida. Vamos a repasar un poco la, la cómo está la clasificación y nada, pues vamos a enfocar al líder, a, al italiano Stefano Sononi de, de Racing. A ver si dónde está, a su cámara. A ver si soy capaz. Yo creo que la gente prefiere escucharte que ver la carrera. Me estoy dando cuenta. Sí, ¿tú crees? <risa> sí, yo creo que sí. Oh, no sé, no sé. Bueno, pues aquí tenemos a Stefano Sanoni en P1, seguido de, de su compañero Marchi que lo tiene ahí a, a cuatro segundos. Ya parece que, que si no pasa nada, pues eh, Sanoni se va a llevar el al agua. Max Lorente, P3. Mateo Entera, P4. Terminando. Eh, eh, quinto y fran machuca que fíjate ahí lo tienes ¿eh? ha subido hasta la p6 y ahí lo tenemos muy muy muy, muy cer no p7 p7 no, p6 le marca ahí el juego no se está aclarado ¿eh? está ahí intentando reclasificarle vemos que valseli tiene algún problema de pinjo o algo porque el coche le parpadea bueno sí, p7 todo igual. Sí, p7 pues eso a seis décimas de, de valseli magallá que también ha ido ascendiendo ahora está p8 bertoncini noveno marco gali décimo José López en P10 Margatel qué pasa con las cámaras que no no terminan de enfocar ahora en P12 Sebas Carres que está luchando y haciendo un paralelo con con, pues, con Margatel por esa duodécima posición hay Marcano P13 Roberto Gil P15 bueno, ha ascendido algunos puestos la última vez creo que estaba 21 22 Marcos ha colocado 16. Sí. Está más arriba, igual, pero bueno, creo es que ha venido con un problema y ahora avanza. Bueno, sí, sí. No, sí, Roberto es muy, es muy consistente y muy regular. Si no tiene así ningún problema, normalmente él suele ser bastante consistente y suele estar en, en posiciones más altas. Pues Juan Ramón Mesa, 17. modest Games, 18. David Tercera, 19. Alfonso Cachón, 20. 21. Merino. Un poco más arriba, a ver si podemos verlo más arriba, Antonio. Calo 22, el portugués Nuno Miguel 23, Torrente 24, muy bajo también para lo que estamos habituados. Sebas Fábregat 25 y cierra Federico Sbanker, el griego que está en P26. De momento, pues han abandonado, vemos ahí a Rafael Gómez, Josep Bullorcha, Gueto que una pena, fanreis secreto, ánimo, y el italiano. Simón es placha pues nada vamos a entrar en los últimos nueve minutos de carrera creo que jesús también no lo veo se ah, me... acaba de aparecerme como descal... como abandonado pero ha, ha desaparecido no, no, algo pasa con ¿Sí? si te das cuenta en la clasificación En pantalla parpadea parpadea sí pero sí yo creo que es evidente que, que... es evidente que... que no ha podido terminar debe tener algún problema una pena jesús porque estaba había llegado a estar en P8, luego ha caído. Y bueno, finalmente pues ha tenido que abandonar. Y bueno, pues eso, vamos a afrontar estos últimos 8 minutos. <risa> Perdón. Y vamos con este grupito de Sebas Carres, José López y Marcatel, que están todos ahí en un suspiro. Y nos vemos que están ahí dirigiéndose hacia el sacacorchos. Y ups, pues vemos que Sebas Carres. No ha podido tomar el sacacorchos, se ha salido un poco, lo tendrá que bajar ahora por las malas. Y vamos a subirnos al coche de, de Terminando, que lo vemos ahí en su persecución constante hoy por, con, con Dentella, con el italiano de, del equipo Resingar Italia. Como ninguno de los dos se equivocaron, se mantienen ahí. Sí, este sí, cuenta, sí. ¿no? Están pues ahí. Están ahí. Bueno, vamos a repasar un poquito el, el canal de, de, de YouTube, que lo tenemos abandonado. Pues nada, vemos aquí a Denis de Marco animando a, a Balas. Chao Denis, una pena no tenerte en carrera hoy. Eh, David Manioto, que, que anima al equipo italiano Racing Hard Italia. tomar Marchena, ahí pues haciendo publicidad de la Open Series de los viernes. Andrés Bauer, ¿se ponen sanciones porque soy odia la gente? <risa> bueno, Andrés, yo creo que no. <risa> se ponen sanciones porque así se aprende y aprendemos todos. Está David Nomo, Huertix también. que eh, Bueno, aquí está comentando Bauer que ha tenido que dejar la carrera porque se ha caído el server, algún problema de conexión. Está comentando, pues eso, David Nomo que Jesús Huerta estaba parpadeando. Ana Fructuoso, pues también Ana. La esposa de, de Sebas. Pues nada, eh, animándolo. Ahí lo tenemos en P25. A ver Ana, si, si consigue Sebas mejorar. Geto que Tronas también aparece por aquí. Después de abandonar. Y eh, nada, Denis de Marco, pues saludando. Chaos. Sí. Te esperamos para la próxima, Denis. Y bueno, pues nada. Estamos en los últimos minutos. Vamos a aprovechar. ¿Puedo? Dime, dime. No, te iba a decir que por lo pronto acá adelante cambiaron algunas posiciones. Ah, oh, pues sí, pues vamos, vamos a. Deja. Se salió. Ah, vamos a verlo. Y entonces... se fue los buses. Ah, entonces tenemos ahora en, en P3 a Terminando. A que ha aprovechado tal. Y el, el, el incidente. Y Max Lorente en P2. ¡Wow! y me la perdí ahí, pero creo que hubo dos coches que se tocaron. No lo no, no bueno, alcancé bueno, a ver. Bueno, bien. bueno, bueno muy, muy, Uno muy, inter inter muy interesante. ¿no? Se está poniendo esto. Ah, y sí, ¿No? ¿Cremashi sí, sí. estaba adelante? Sí, sí, sí, Machi, efectivamente. que marchi era el que salió salió en la pole, y luego estuvo segundo muchísimas vueltas y bueno, al final efectivamente. ha ido hasta esa que sexta posición. qué bueno, que fíjate que eso ha, ha upado a Fran hasta la quinta. Muy, muy muy buen resultado de fran como siempre pues jugando la baza de, de la constancia ¿no? de la regularidad y de la velocidad también claro por qué no decirlo si sí, lo que sí me perdí es más Max, eh, Max lorente que nos no sé cómo llegó el segundo porque no me acuerdo no, que salió en p3 ¿eh? hizo hizo tercero en cual y ha estado ahí pero cuarta quinta por ciento ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí siempre estado ah, durante todas estas vueltas bueno. Sí, quizás no, no le hemos enfocado tanto, perdona Max, que son 30 pilotos, pero bueno, ahí lo vemos. eh, y... Pero bueno, vemos que la distancia con Saluni es de 10 segundos, pero al menos estamos viendo estas luchas un poco por el podio y, y, y esta emoción de los últimos minutos. Bueno, antes de, de seguir ya con el, con el desenlace de la carrera, pues simplemente comentar un poquito el calendario de carrera, ahí lo tenéis. Vale, pues ya hemos corrido en Silverstone, Dubai, luego tuvimos una Día de Pachanga, que luego no hubo competición, Portimao, Sonoma, Spa y hoy en esta sexta cita pues Laguna Seca. La semana que viene nos desplazaremos a otro circuito mítico como como Simola. Y eh, pues el 25 de mayo iremos a Osier Leven, 1 de junio sassen Ring y el cierre de campeonato será el día 8. Una edición especial de 75 minutos en Nos Life en su versión VLN. Vamos a volver a carrera y vamos a ver cómo transcurren estos últimos eh, este, estos últimos tres minutos. Aunque vemos eh, bueno, Marcos Aglioca, vemos que, que le ha marcado un drive-through por, por eso, pues, por no poner el limitador en, en el pit lane me parece un fallo muy gordo, ¿no? Eh, el, sabiendo los, to, sabiendo todo como todo el mundo como sabe que no se puede correr en el pit lane, que dependiendo del circuito de 60 u 80 kilómetros por hora, pues el, el que haya gente que, que comete ese error. ¿no? Hay veces suele pasar que me ha pasado, no sé, no me acuerdo cuánto tiene más, ah. ¿no? pero que por ejemplo hay hay circuitos donde estás acostumbrado a entrar 80 y es de 60, entonces llega confiado ah, con el limitador. Y te lo metes. Eso se le pasa, sí, el... pero yo, yo, tengo, yo tengo puesto el eso depende, porque bueno, si juegas con el el jute, ¿no? el, el dashboard base del juego, pues no te da esa información, pero por ejemplo, yo utilizo un, el otter Hood, creo que se llama, y cuando vas Ajá. a entrar, cuando vas a entrar en boxes, ya te sale un cartelito diciéndote ve preparando el, el limitador de velocidad que la velocidad es de tanto, de 80 o 60. Y te lo dice ya como cuando estás en el carril de, de, de aceleración, que aún puedes ir rápido, ya te avisa. Con lo cual, bueno, pues dispones de, de algunas herramientas para, para tener esa información y, y poder manejar ¿no? sí. en la velocidad. Sí, hay veces la costumbre. Igual convengamos que en, en estas carreras no se suele entrar a boxe. Sí, pero en las que si sí hay estrategia de boxe. Eh, eh, el entrar rápido y salir rápido ¿o se gana mucho entonces oh, sí más sí. o sea, sí, en asistencia quizás <risa> uno jugado ahí para tratar de ganar dos o tres segundos en la entrada y salida y bueno mm. y después perder 15 en, en un pasillo sí, sí, ¿no? sí, está está claro sí pero por otra parte te juegas que te marquen un drive through que pierdes mucho más no sí, es sí, delicado eso, es, es, tal es tal el, el, el delicado hay que gestionarlo bueno aquí vemos a Fabián que Marchi ese piloto que salió en pole que estaba en p6 pues eso un poco recortándole eh, tiempo a, a Machuca a Fran ahí lo vemos a dos tres décimas y bueno esto ya debería ser la la última vuelta y vemos que, que realmente un poco repasando la diferencia de tiempos de los pilotos que está todo bastante estabilizado los únicos pilotos así que están teniendo una lucha pues son estos estos dos ¿no? Machuca y que por esa quinta quinta plaza y vamos a ver yo voy a poner un poco al líder porque al final siempre pasamos a todo el mundo pero bueno mola también ver a, al líder un poco en su última vuelta triunfal creo que se la merece que le... vamos a poner esta cámara frontal desde el morro del coche a ver cómo cómo cómo se ve el sacacorchos desde el paragolpe delantero y bueno es que da hasta una sensación casi de vértigo, ¿no? El, el, el, el, el, el, lo bien hecho que está en, en el juego el, el, giro, el giro. Sí, sí. Me, me distraje viendo que dijiste vamos a al líder y me estoy dando cuenta que si en vez de la N tuviera la T sería Satoni. Ah, pues. Ostras, Así que yo me... A ver si. Es, eh, bueno, tú tienes que tener familia italiana, igual es. Al, sí, es a un ¿Pariente? <risa> Quizá, ¿no? <risa> Ah, seguro que tiene parientes ¿no? Le digo yo, en Italia. Bueno, sí, Argentina, en, la, no, en Argentina hay mucha, ¿no? Mucha antecedente italiano, ¿no? Claro, italiano y español. Sí, hombre, claro, también esto ¿eh? Eso era evidente. Sí, pero bueno, quiero decir que, que realmente hubo mucha inmigración. Sí, seguramente. Italia también hay muchísimo. Uh, bueno, pues muchísimo. nada, ha terminado la carrera y efectivamente, pues pues ahí tenemos a, a Stefano Sononi que ha conseguido la victoria. Le sigue en la segunda posición Max Lorente y cierra el podio pues, el argentino terminando bueno pues un podio un, un podio muy muy variado un italiano un español y un argentino me gusta me gusta verlo así y nada de cuatro Valselly Machuca quinto Kiemaschi sexto es séptimo que, que también poquito a poco ha ido ascendiendo el piloto brasileño Bertonchini séptimo, Galli Noveno, Margatel, eh, José López, perdón, Aymar Cano, hasta la P12, P13, Roberto Gil, eh, Juan Ramón mesas P14, Alfonso Cachón que ha ido ascendiendo hasta la quince, eh, décimo quinta, y igual que que en 16, David al 17, Merino 18, poquito a poco Antonio ascendiendo, muy bien. Sacloque 19, Mateo Dentella 20, Sebas Carres 21 Nuno Miguel 22 Antonio Torrente 23, Sebas fábrica 24. Ana ah, no, no ha podido ser, solo 24. A ver si la próxima Sebas tiene más suerte. Federico Sbanger eh, que no ha terminado al final. Eh, 25, Rafael Gómez 26, Bullotza 27, grito Que Tronas 28, y Simón Esparcia eh, 29. Falta algún piloto que no está marcando, como es Jesús que Huerta, que tampoco ha terminado. Pero bueno, pues hasta aquí la esta, esta sexta esta es esta carrera de, de esta de la Hambach Trophy de, con los BMW y nada eh, pues vamos a ir despidiéndonos Ariel sí bueno muchas gracias otra vez por la invitación y no, nos veremos, aquí, ¿eh? sema, aquí, ¿Y siempre, aquí siempre aquí tienes sitio en cabina eh, nada la semana que viene pues nos vemos en, en Imola ah, sí. y nada pues os bueno. a todos y esperamos que sea una, una carrera emocionante